hola en este video lo que vamos a hacer es jugar a esto tal vez te haga familiar o tal vez no pero seguramente te vas a recordar a los viejos tiempos como los años 300 o no botón este social es este si, sí, este huevo bueno Dejémoslo Argata. Y bueno Vamos bueno, a comenzar jugando a este Que es un clásico Cuando lo juegas de tinta. Bueno, la apuesta es que este juego Es así Tienes que elegir entre estos tres, ¿no? Y voy eligiendo, ¿no? Yo primero voy a elegir... Este... No... O guardado, no... Hola, oh, de amigo has llegado son pedidos? Puedes... Eh, hacernos una mano O tener el televisor Haga pastel exactamente iguales a la pantalla Mala suerte Bueno... Ahora lo que tengo que hacer es... Hacer un pastelito Que sale la televisión esta este juego yo lo jugaba en medio de 2012, pero no importa. Lo que tenemos que hacer es poner de circulito. No, tenemos cada una base una bandeja. Bueno, circulito, ¿no? Ahí sale rosita y ahí salen los cositos. Avanza. Ponele acá abajo la el relleno, ¿no? pones pone vainilla, Puede ponerle de frutilla, o de chocolate, ¿no? Acá, acá todo esto es caso esto racista, así que Vamos a ponerle de color vainilla. ¿No? Bueno, de acá sale el cosito de hacer de chorreal, de chocolate. Así que le vamos a poner de chocolate, ¿no? avanzado Ahora. Le olvidé de decir avanzar. Avanza. Listo. Acá, una carita sonriente. Pues lo que tenemos que poner es esto. Ponerle así, una carita sonriente. Deja de joder. ¿no? Bueno, aún escuchamos. ¿no? Gracias. Avanza. Avanzar Y bien, el pastel se va a terminar Faltan, como ven acá Como cuatro pasteles Tres y una extra Pone ahora lo que, en el cuadrado, eh, lo que hay que poner, ¿no? Bueno, lo que tienes que hacer es avanzar Poner otra de vainilla, como siempre, ¿no? Eh, avanzar y... Poner una de frutilla Avanzar Y poner un corazón, ¿no? Como el que ella me rompió Ahora lo que hay que hacer es poner otro cuadradito, ¿no? Avanza, poner vainilla otra vez, avanza, ponerle rutilla avanzar, ponerle un trébol de cuatro hojas o de tres o un pinzano. Ahora todo de vainilla, cuadradito, Minecraft, Minecraft, vainilla, avanzar, avanzar, vainilla otra vez, avanza, qué avanza. Ponen unos confititos que lo puedes conseguir en cualquier tienda Avanza, avanza Queda un último pastel, a ver Listo, ahora sí de un corazón, no? Bueno, corazón No, avanza de chocolate, por fin corazón de chocolate y un... Avanza poner los confititos Y este el pastel ya estaría hecho Bueno, nada ¿no? Así quedaría Bueno, ahora apuesto a que lo que tenemos que hacer Es lo siguiente Lo que tendríamos que hacer ahora es Poner así Bueno, como pueden ver, está acá Todavía solo mío Y él es como una especie de arcoiris O no sé qué será Bueno, está acá, ¿no? ¿Lo pueden ver? Sí, ajá Y bueno, justo salió naranja El cosito ese, o sea que lo tenemos que poner No podemos poner celeste como él Pero como es tipo un payaso eh, ya podemos poner cositas, ¿no? Tenemos que buscar las tres características perfectas para que el, para que se resuelva bien el juego, ¿no? Obviamente no lo vamos a adivinar a la primera, ¿no? No, los ojos no, esta tres no. Violeta. Coño. Ah, cierto. De <risa> todos los ojos. <risa> ah, está bien, ¿eh? Fuera. Ahí está, loco. Es difícil. Vamos a jugar de nuevo. Creo que van a ser tres partidas. Bueno todavía ¿tú, eh... tú...? Bueno, todavía. Mira, te voy a explicar algo. No me puedes mandar lo que tengo que hacer, ¿eh? El El castigado. Ahora por fin te vas a comer al perro. a ver esto. No, como si, siempre los ojos, ¿no? Tampoco está miércoles perfecto entonces le pongo la ley roja y listo esto así está y una partida más otra vez así así y así no esto es no hay ¿Ya? Ahí así nomás okay. Bueno, y falta este Que es de adivinar, ¿no? Tenemos que hacer Ya el comodín, la no, los ojos verdes no son Este No, a ver, los dientes, acá Tenemos que resolverlo sin ningún comodín, ¿no? Destruir. No, no Ahí está, ¿no? Perfecto. Perfecto. Perfecto. Vamos. No. No, qué estupendo. La con. La con... Perfecto, vamos. Vamos. Ahora lo que vamos a hacer es esto. Corrid. Bien. Bien, 5 minutos. Eh, jugar de nuevo, vamos a jugar otra vez. Ahora sí, lo que te lo digo es simple. Si agarras un comodín, te va a hacer adivinar dónde está cada uno, ¿no? Y esa es la gracia del comodín, ¿no? ¿No? Así es simple. ¿Ves? Mira. ¿Ves? ¿Cómo? ¿Cómo No me equivoqué. Otro comodín. Vamos. Bueno, eso es fue suelo, pero no importa. Ahí está. Y listo. Chau. ahora el siguiente juego que vamos a hacer es simple se llama a ver cuál well, sí. el mismísimo busca minas este juego yo lo tengo pero en forma pero no acá lo que tenemos que hacer es si encontramos una mina o sea si tocamos una mina perdemos así que si pensamos que por ejemplo que hay una mina le doy clic derecho para que no explote la mina Bien. bueno ahí, ahí había una mina no sé cómo lo hice. Yo aprieto lo random. Ay. A ver. Uh, genial. La con. Acá le doy porque hay una. Ah, era para este lado. Está difícil, ¿no era? Muchas veces estoy cerca de ganar, lo sé. Así que bueno. Uh, acá le pongo. Ahí había una mina, pero exploté igual. Perfecto Bueno, obviamente lo no voy a ganar ahora, pero no importa Oh my god Oh my god A ver, Tobias. Tienes que ayudar. Piensa. Con tu cerebro chiquito. Que eso solo sirve para coquetear a las chicas, pero no importa. Piensa. ¿Qué con esto? ¡Aquí! Muy bien. Perfecto. o no, sí, no? Una sola partida más. Muy bien, el, ese, ah, este, chest tag. Lo que vamos a hacer es la dama normal, pero tener que sabotear a todos los que están acá Ya me casi me sabotean Pero bueno, y ponerlos acá, ¿no? Bueno, obviamente yo voy a perder si... re malo jugando Tres días después Ok Puedo sabotear que llevo muchas desventajas no importa. el antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo y ya perdimos pero que nos haya gustado y suscríbase.